uy uy uy uy uy esta pista es la que vieron las tarimas y los cortados que cruzan la calle y todas esas cuestiones yo creo que para primera bajada igual es agresiva así que me tiraría por una que está acá que es más de peralte, roquita, es más, más plana en general va el perro primero cachupín ven, ven para acá Will queréis partir? Eh, no. Uh. <risa> <risa> Sanja pero moto, creo ahí. <risa> La mea filita, weón, wow, me salió. No, yo ahí bacán. Ah, no te creo. Qué estilo. Sigamos andando. Willy, te sigo. ¿Cómo puede hacer William? Willy, stay on your bike. Oh, qué rico. Oh, le entramos de frente. Dale, Borja. ¡Vamos, Tejo! ¡Mati! <ríe> ¡Qué alegría andar en bici! Güey. ¡Oh! Está más erosionado que la vez que la anduve, entonces está más, más entretenido. se bueno, rebotáis de roquita, pay. Oh. Todo bien. Uh -huh. oh, pero de Pero del bueno. Oh, oh. No la vi venir. <ríe> no, yo tengo que ir a los cabros acá. ¿Estamos bien? Bueno, bueno, sí. parte técnica. Regula velocidad, Borja. ¿Qué? Regula velocidad. Esa <risa> que guardar, que bueno? Buena, Gabriel. Qué estilo. Controlando acá. Muy bien. Eso. Buena chiquillo. A fondo. Controlando, controlando. Bueno. En duro, duro. En duro, duro. Muy bien. Controlando con los frenos. Controlando con los frenos. Perfecto Muy bien Uh la media maniobra ahí Trail dog Suéltale los dos frenos lo mismo y concentrate en frenar más abajo ¿Sí? Déjate caer en el fondo de la montaña rusa un poquito Tu botón, tíralo para abajo y para atrás Bye Dale, dale, dale, dale, dale muy bien. Oye chiquillo, el único detalle para algunos no es como que se echen más para atrás, pero que mantengan más peso en los pies. Algunos están como en el borde de, de, irse, para atrás. de irse para atrás, o sea para adelante. ¿No? A ver. Uh. Esa curva está pesada para varios chicos. Bueno. Dale sí. Con su Buena Teo. <risa> era el doy y la hizo sin no problema está no está fácil chiquillo y está súper expuesta <risa> controlada muy bien bien está ahí está ahí con poco aire ir adelante idea mía. está ahí medio desinflado al Andrés bien ante la duda, va con todo. Bueno. Mario, estamos en el cerro terminando la primera pista de un switchback bien.. bien lesiado que acá, se va a tirar el Mati. Eh, vamos para allá, sí, a tomar agua y algunas cosas. Bueno Mati, vamos, sí, vamos para allá. Guatón, ven para acá. Oye cabezón. Venga para acá. Venga para acá. Oh, rico. Dale mamá. Uy, buena zafada. Bueno, bueno. Uy, buena zafada. Ah. <ríe> ¿La ven a mí. <ríe> Dale, Gabriel. Muy bien. Dobla, dobla, dobla. Eso. Muy bien. Muy, muy bien. Perfecto. Oh. Oh, con permiso. Tu, tu peso un poquito más para atrás y más tranquilo en los frenos. Uy, uy, uy, uy, uy, te tengo, te tengo, te tengo. Oh. ¿Estáis bien? Sí. Oh. Me a bien, quedaste en el limbo ahí. Trate de poner más peso en tus pies y los frenos un poquito más suaves. Perfecto. Guatón, ven para acá. Ven para acá. Oh. Bueno. Vamos, dale, José. Bien, muy bien. Óvale, oh, algo suena mal en tu rueda atrás. Soldado que arranca. <ríe> Eso es. Ya. Muy bien, cabezón. Está súper suelto y está súper zanjeado con, con escalones. Vale. <ríe> Hasta del árbol se tuvieron que agarrar algunos. Algo te sonaba así. Pata de cambio. Este puede haber sido. Mira. Ah, eso, era. eso debe haber sido. Y de hecho, creo que tenéis poca pintura en los rayos por eso. Tíralo para afuera. Ahí no te deberíamos molestar más. Ya que William Wallace va a pedalear arriba de su Panzer. <risa> una mala Está lejos la llanta del piso. ¿Sí? Ah, no te creo. <risa> la raja. Hashtag no camino ni cagado Ah sí cayó por el lado derecho Doggy anda a buscar mi celular Se me olvidó cerrar el bolsillo ¿Dónde está? Ahí está Oh no Se ve derechito, se ve derechito Ah, oh, qué maestro Like New Ni un rajuño Zapó. Grande Julián Huerta <ríe> ah. cuidado, Cuidado, cuidado. ¿Estás tan malo, weón? <risa> ¿Qué hace como el estampado en la tierra? No fue tan malo. No. Mira, Pero... güey. Uy. Entonces sé, ¿sí? así se hace a la vieja escuela. Oh, tipo trial. A la vieja escuela. A la vieja escuela. ¡A plano! Faltó abuelito, faltó vuelito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> ¡Oh! ¿eh? ¡Oh! <risa> <Normalmente risa> <acá>. está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Esa debe ser muy parecida a la mía ¡Cacha este bote, ¡Guau! ¡Cacha! ese Pantrack. truck! ¿Cómo está ahí? ¿Sí? Bueno ¿Practicando? Sí. ¡Bacán! ¡Cacha! cuídense se mario me bajo para el otro lado y hasta acá conozco ¡Oh! Bueno Y dice me está ahí arriba, es totalmente distinto. Si sí, abre sí. eh, sí, te caleta y entrada a entrarle derecho, porque mira, te abría acá. Tratáis de entrarle con tu peso lo más centrado en la bicicleta, porque cuando tú entras aquí, la rueda ya no está apoyándose a donde debería, ¿cachai? no está apoyándose acá abajo, sí. está apoyando acá y esto te fuerza el manubrio y te mueve la bicicleta. Entonces, cuando entráis acá, tenéis que tener los brazos firmes. Mirar para dónde va y decidió. Sir William. Bueno. bueno, bueno, bueno. <risa> Menos delantero. Eso. Eh. Frena. ¿Están listos chicos? ¿Sí? No. <risa> <risa> wow, oh, me asusté, Juan. Oh. Oh. Oh. Oh. <risa> mucho respeto por aquí. Llegar y tirarse, no este sí, pero igual quería que lo miraran antes. Ahora yo me callé. <risa> <risa> oh. Oh. Era espacio tiene como 4 metros por ahí. Bien, agua. Bueno, te cago. No, estamos cambiando de ubicación. Nos vamos para allá. La parrilla no perdona. ¿eh? Panzer, ese es tu famoso Panzer, Willy. Pero está todo doblado. Sí, dueño. ¿Tenéis como una, un trastorno compulsivo de limpiar bicicleta? No, cabrón, a la fila. Mario no lo puede creer. Su sonrisa lo dice todo. Pero esto creo que lo he visto. Ya, sí, ¿no? ya tranquilo, Germán. Yo lavo los platos. No, no. No, <risa> no, no, tiene... ala, no, no. No, claro. no, no. No, dale, dale, oh. ah. yeah. no, no. <risa> No han tenido suficiente, no han tenido suficiente. Lo que va a pasar es digno de ser grabado. ¿Qué va a pasar, bro? Yeah. Wow. ¡Denle, cabro! La raja. ¡Ja, ¡Bombea, hombre! <risa> Ahora sí prendimos todas las luces. Oh, qué talenta la bici. Estoy muy desinflado. Muy blando. ¿Cómo está de. Le falta aire yo creo no? Aquí teníamos bien, inflémoslo ahora, ahora. No te tires con la agua así. Dale Mario. Go go go go go go go. ¿Ahora sí? La raja. La go sir William. Dale Borja Qué rápido man. ¡Bombea, Mati! Okay. Se le no te enfoca! <ríe> Vamos <muy> rápido! <ríe> no enfoca nada, buen. me confundí al Andrés buen. ¡Vamos, Teo. ¡Qué estilo, es su easy! ¡Ah, oh, esta mata vaya, no enfoca por la creta! <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Bombea, Teo, ¡Bombea! <ríe> Woo. Dale Mario ¿Por qué se desenfoca siempre allá o enfoca acá? Ahí Woo. <ríe> bombea hombre, bombea oh. Woo. <ríe> <ríe> Llegó el momento Rider69, Herman Huerta, two, one, okay. coming up oh. uh, <ríe> No, no, no, no, no. no. Oh. Me olvido de esa vez y voy a pasar por acá al lado. Está muy bueno bueno. Bacanza si manteniendo la velocidad, desde ese punto ya voy a empezar a agarrar vuelo. Es como darle vuelta a una rueda. Pero es agotador, bueno, ocupáis todo tu. Todo lo que tengáis dentro. Tenéis que ir con tu espíritu. William Wallace, explícame la situación. Oh. ¿Tú qué sabes? Lo único que te puedo decir es que Rancho Duarte tiene una subida brutal. Oh, los ánimos no están como ayer. Pero sí. Vamos a Teo. Quiero bajar. Ese precalentamiento me dejó como más, más, más, más. <risa> ¡Oh, en uno! <risa> Uy, casi la pierdo No veo un carajo ¡Bueno, Mari! Oh. ¡Oh, wow! Se ve plana desde arriba ah, Pero okay. no es terrible como oh, suena a mi mosa. ¡Uy, <risas> oh, vientecito! Ah. Uh. Ah. <risa> ah, bajada buena, güey. ¡Wuh! Gran mica, Buena bajada. ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno uh, Euforia no oh, Necesito agua uh, A plano ¡Está acelerando! Oh. ¡Se lo pito! ¡Oh, no! ¡Se voló el manillar! ¡Pero no pasó nada! ¡No le pasó nada! ¡Oh, no le pasó nada! ¡Qué suerte, weón. Oh, no la vi venir, me quedé sin vehículo y tiré, tiré a rodar, no me pasó nada nada nada son de esos porrazos que te dejan contento dime que lo vieron, me pegué una rodada hermosa